Estás en la tarde de la radio, estás en el magazine en Radio Mix. Estoy con vos y para vos hasta las 3 de la tarde, pero ahora la voy a presentar a ella porque es nuestra corresponsal de lujo. Se llama Andrea Versalle, le digo pelota, pelota, raqueta, raqueta. Está en todos lados, hormiguita viajera. Le vamos a dar la bienvenida a Andrea Versalle y al mundo del tenis. Hola, Andrea. Hola Cari, ¿cómo estás? muy Linda presentación. Yo cuando decís sí. eh, Pelota raqueta, raqueta, me acuerdo de nuestros Acá. inicios, de cuando empezamos con todo esto y me trae mucha nostalgia y ya quiero estar en el estudio allá con vos de nuevo. Ya <risa> que pasamos por lugares, ¿eh? Oh, por todas las radios pasaste. No, faltó una, Mira, mi bien. primer radio, mi primer radio que fue Power, Radio Power, ahí no, no, no estuviste, pero después en todas. No. <risa> En todas, hasta que un día cenamos y me dijiste, voy va a tener mi propio, mi propia radio. Yo no me olvido más, fue en, en una cabaña en Pinamar. Yo dije, y así fue, acá así estamos fue todos. Acá Mirá qué, qué, nivel, qué programones que tenemos, qué canal, qué, ¿Viste? qué, qué, qué radio. Tal cual, somos muchos, ¿eh? Ahí estuvimos inaugurando un video de toda la programación. Somos sí. muchos, eh. ¿Eh? ¿Eh? Sí. Bueno. sí, la verdad que sí Aparte que, que trabajamos con gente querida Somos todos muy compañeros eh, me, eh, Bueno, yo los los, los los vi a todos Cuando viajé la última vez Pero bueno, tengo una, una amiga que tenemos en común Como Karina de Rogala, y Que bueno, que ya somos amigos de, Que hicimos programas juntos O sea, tantas cosas Veo los programas por YouTube no ne, que Los horarios que puedo a la noche Los veo y la verdad que una gran producción. Bueno, tal cual, tal cual. Tal cual. Mucho esfuerzo de todos los que lo hacen. ¿eh? Sí. Porque lo hacen primero por vocación, por ganas, por disfrute, y, y, y eso se nota, porque esa es la idea de la sí. radio, ¿no? de, de, de disfrutar lo que estamos haciendo en primer lugar. Y después, bueno, el profesionalismo, la perfección. Va, va a ir cayendo de, por decante, ¿no? Pero lo importante es disfrutar. Bueno, André... Bueno, estas es son cosas que bueno, está bueno que lo sepan. Bueno, en este día nublado, ideal Ajá. para escuchar todo lo que yo traigo sobre el tenis, porque está picante. El mundo del tenis está picante. Así que tengo un montón de fotos y cosas para contar. Bueno, yo espero ver, eh... Eh, ten, tener bien el orden, pero te las voy pasando. Vos no te preocupes. No okay. te preocupes. Bueno, aquí me van a tener que tener un poco de paciencia porque en realidad es un video que no está autorizado a difundir por los derechos. Es por eso que este es Rafael Nadal, que no juega desde Australia, desde Australia Open. perdón, Y dio un comunicado, que lo tengo que leer, Cari, porque tengo que decir textuales palabras, que Perfecto. fue escrita por él. Perfecto. Dice, eh. hace un tiempo que no me... Bárbaro. Hace un tiempo... Hola a todos. Eh, hace un tiempo que no me comunico directamente con vosotros Han sido unas semanas y unos meses muy difíciles Mirá la cara de Rafa, ¿no? Como sabéis, me hice una, una lesión importante en Australia en Australia, en el PSOAS PSOAS ¿Qué es el PSOAS? yo les voy a explicar para que la gente también entendamos un poco, que es un músculo interno del cuerpo que desempeña una función clave, ya que entre otras cosas permite la estabilidad de la columna vertebral, o sea, no es broma, para que tomen, tomemos noción de lo que Rafa está pasando en este momento. Eh, la realidad de la situación no es la que hubiéramos esperado, se han seguido todas las indicaciones médicas, pero alguna ma de alguna manera la evolución no ha sido la que en principio nos dijeron y nos encontramos en una situación que es difícil. Eh, está pasando las semanas y tenía la ilusión de poder jugar los torneos que son más importantes para mi carrera. Monte Carlo, Barcelona, Madrid, Roma, Roland Garros y de momento me, me he perdido. Monte Carlo y Barcelona, que son sus, él es el rey de la tierra batida o del pueblo de ladrillo, son sus favoritos. No voy a poder estar en Madrid, que se juega esta semana, desgraciadamente. La lesión sigue sin curarse. Eh, no puedo, traba y no, puedo, tra no lo puedo trabajar, necesito lo que yo necesito para competir. Estaba entrenando, pero ahora hace unos días hemos decidido cambiar un poquito el rumbo, hacer otro tratamiento y ver si las cosas mejoran para intentar a llegar a lo que venga. No puedo dar plazos, porque si supiese... Os lo diría, pero no lo sé. Esta, esta es la situación actual. Quiero mandar un saludo especial a todo el público bueno de Madrid. Eh, lamento haberme perdido los torneos que se juegan que para lo que es de su casa. Todos sabéis lo que significa para mí jugar estos torneos y en este caso en Madrid no voy a poder jugarlo por todo lo que él recién ha dicho. No me queda más que intentar estar con la actitud adecuada durante todo este tiempo, intentar darme la oportunidad de competir en algunos de los torneos que queda esta temporada de Tierra Batida, y no me queda más remedio que trabajar y estar con mentalidad, mentalidad adecuada. Un abrazo fuerte para todos, y en cuanto tenga más noticias, pues os informaré, muchas gracias, Rafael Nadal. Bueno, esa fue la notificación que vamos a analizar un poquitito, se habla de todo, o sea, eh, es, es muy, como ya dije, es este bastante. es una lesión complicada porque está cerca de la columna vertebral, eh, obviamente no solo para jugar, sino también por, para, por su calidad de vida. Eh, que Rafa no esté en estos torneos es algo muy raro. Muchos especulan con que si juega Roland Garros se retira, bueno, en realidad a Rafael Nadal lo retiraron hace ocho años, lo hemos visto con muletas y ha vuelto, es un poco lo que pasa con Del Potro, tal o cual. sea, lo que ha pasado perdón con Del Potro, pero bueno, eh, si no juega eh, Roland Garros, que ya dijo que no sabe, que nos va a, va a dar otro comunicado, perdón que fue largo, pero lo quería leer tal cual, para que quede porque no se puede transmitir tantas palabras específicas que, que él dijo, eh, no sé, yo veo una situación un poco difícil, porque ya no, no tiene 30 ya no, la, no claro. es lo mismo, y aparte, bueno es eh, lo que venimos la, la... Sí, siempre bueno, pista... hablando, ¿no? ellos ya van creciendo y además con una exigencia corporal, más allá que el deporte sea salud, que entrenar está buenísimo, pero exigen al cuerpo al máximo entonces cualquier lección porque... es, es dura Exactamente, claro, exactamente. Aparte vos, eso es un gran slam que se juega cinco sets, o sea, realmente ir a jugar para poder jugar un set, irse dolorido... No le veo mucho sentido. Eso es un poco lo que hace Andy Murray, que tiene la cadera de, de titanio, toda la cadera hecha de titanio, con un montón de operaciones, porque está el documental en Netflix, que desde que se operó todo, que le dijeron, mira, podés quedar paralítico, y continúa. A mí eso me parece una barbaridad. Mira, que yo lo amo a Murray, es un jugadorazo, pero donde la salud te dice, pará, hay que parar. Claro, o sea, para lo cual. Así que Qué bueno. Estas cual. son las novedades hoy por hoy, Roger retirado, que casi no se puede mover por la lesión que le quedó, porque es la verdad, Rafa que está en esa situación, y bueno, y nos queda el, bueno, acabamos de hablar de Andy Murray, Mar que obviamente también este, es otro gran tenista, y ahora vamos a hablar de la siguiente foto, que es Nova Iorkovich. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó enojado? Con Nova? Bueno, ¿Estás enojado? ¿Estás eh... enojado? No ah, bueno, no va a no, no se enoja, no va a se enoja, no se enoja. Bueno, ¿qué pasa? Se fue, él, él y sus hermanos tienen unos torneos en Serbia. Eh, este, este es precisamente que jugó el último, se llama Banja Luka, este, y perdió en cuartos de final con Dussan Lajovic, que ha venido también Dussan muchas veces a la Argentina, por 6-4-7-6. Bueno, eh, fue eliminado. Tiene, eh, como observarán en su codo derecho, una especie de, de, de, de no, no sé cómo es el nombre exacto, pero tiene como una banda que le sostenía porque está con problemas en su... Es, es el codo el famoso codo de tenista. Sí. Eh, no está en su mejor performance y se bajó ahora, bueno, esta semana se fue a Madrid, se bajó de Madrid. Esa fue la segunda gran baja que hay en España en este en este gran torneo, ¿no? O sea, no está Rafa, no está Jokovic. Eh, realmente aparte en el torneo anterior también perdió en primera ronda. Eh, eh, no, no, no está. Si bien eh, físicamente de los tres el que más completo está, eh, bueno, está con este tema del codo y no, no, no está teniendo un buen, eh, bueno eh, no resultado resultados. Claro, no está en su mejor estado, pero es un gran candidato a parar ahora, ir a Roland Garros. Ojo. Entonces, en Roland Garros ya tenemos otros candidatos. Tenemos Medvedev, tenemos Alcaraz, que es la siguiente foto. Ahí está. Ahora vamos a pasar a Carlos Alcaraz. Vos decime, Andrés. Acá lo tenemos a Carlos Alcaraz. A punto de cumplir 20 años ahora en mayo. Increíble. Se llevó <risa> a Barcelona. Pero no dejó títeres con cabeza. Eh, la, realmente, a mí me encanta porque lo vi, lo seguí una semana. Imagínense que con Mix seguimos una semana Carlitos Alcaraz en el Argentina Open. Salía el entrenamiento, estaba Mix. Entraba al entrenamiento, estaba Mix. Jugaba, estaba Mix. En conferencia de prensa, estaba Mix. Eh, realmente una gran persona, un gran jugador que tiene un futuro. Muchos dicen, no, porque pone mucho power, entonces se va a lesionar, muy joven. No, paren, paren chicos, calmémonos con las lesiones, si bien él ya tuvo algunas lesiones, pero ¿cómo corría vos, Kari, a los 19 años? ¿Y sí. cómo corrías a los 30? A mí me pasa exactamente lo mismo. Total. Entonces, este finalmente jugó con Estefano Sísipas y ganó por 6-3 y 6-4 y conquistó su noveno título y el primero acá en, este, en Barcelona. Vos sabés que en Barcelona hay una tradición, el ganador con su equipo se tira la pileta. Entonces este, si entran en las redes sociales de él, eh, yo lamentablemente no lo puedo subir porque como dije antes hay ciertos videos que tienen derechos y no vamos a tener problemas. Entonces, este, pero mírenlo porque realmente está muy, muy bueno. Así que, grande el caras. Pero en Barcelona, Argentina, no dejó de estar eh, eh, pasar desapercibido. Porque... Ah, bueno, ahí se sigue. Sí, bueno, paso a Iga. Después cuento lo otro, entonces. Esta es Iga Sbiontech, la polaca, la número uno del mundo. Eh, en semifinales, eh, ¿te acordás que siempre eh, mencionamos a Ons Jabeur, la tunecina que comentábamos que salió de su país, que fue una, la mujer más destacada por salir de, de, de ese, digamos, de, de la forma que se vive en ese país y ser tan exitosa en el tenis? Sufrió una lesión en, su, eh, en, el, en, la, en, la, en la pierna izquierda. Y bueno, Iga, amorosa, se quedó con ella, la contuvo y bueno, pasó a la final. La final los jugó con Harina Zabalenka y le ganó por 6-3 y 6-4. Yo esa foto le di, puse en mi Instagram. Eh, saltá bien alto IGA, porque IGA está sigue establecida en el número uno y sigue, hay bastante diferencia ahora con este torneo. Y te cuento que detrás había un Porsche, la marca Porsche, eh, azul y uno rojo. ¿Cómo es este, este torneo? ¿O te quedás con el Porsche o te quedás con el premio en pesos? En, en, en, peso, oh, ¿En dólares o en euros? No, no, en este caso. Esto fue en Stuttgart, me olvidé de aclarar. Bueno, obviamente, eh, ella ganó el año pasado, se llevó, así que se llevó, ella se quedó con el auto. Eh, claro. Quedó con el Porsche. Así que, vos sabés que entró en la cancha, eligió, ella está saltando acá en el azul, pero al final eligió el rojo, entró con el rojo, puso primera y entró a la cancha, y les cuento que hace años atrás, muchos años atrás, no me acuerdo exactamente el año, justo ayer estaba hablando con Salatino, quien ganó el Porsche eh, fue Gabriela Sabatini, porque ganó Stuttgart pero se llevó uno que era color oscuro, no me acuerdo si era azul oscuro, gris oscuro, no me acuerdo, y el que más usaba, lo usaba era su hermano, en Punta del Este, Osvaldo, no sé si lo claro. acuerdo. Bueno, Osvaldo Sabatini. Así que bueno, eh, ¿cuántos chicos nos han pasado por él? El... Pero bueno, se llevan el porcho, es, podés elegir una cosa o la otra. Así Alco. que bueno, felicitaciones a IGA Esbiotec, la número uno del país. Y acá, bueno, volvemos a Barcelona, porque en do si Carlitos salió campeón, en dobles eh, nada más ni nada menos que Machi González y Andrés Moltenis ga le ganaron a los números uno del mundo que son, acá me toca pronunciar todo lo raro, Ulhoff y Skupski. Eh, por 6-3, 6-7 y 10-4 en el tiebreak, ganaron el ATP 500 de Barcelona, así que los argentinos trajeron el trofeo, Argentina fue campeón en dobles en, en este tan clásico, porque el club de Barcelona es como el club, como el Lawn Tennis como, como el tenis club argentino, que ahora vamos a hablar de algo importante del tenis club argentino, son clásicos, ¿viste? Tienen la misma estructura, este, y realmente, bueno, nada, felicitarlos. Acá pasamos justo, mira, me diste el pie. Pasamos al Buenos Aires Lawn Tennis Club. Les cuento que ya el domingo se jugó la quali, Este, este challenger que es la legión sudamericana, bal significa Buenos Aires Lawn Tennis Club. Eh, Comenzó hoy. Yo no estoy, estoy obviamente mix. Ya estamos este, acreditados. Me mandaron hace un ratito el mail. Yo ya voy a ir mañana a cubrirlo y quien, y, quien, quien esté cerca de Buenos Aires y si quieran verlo es accesible porque la entrada está dos por uno. Eh, hay a valor de 500, 600 pesos. No es muy caro como para poder disfrutar de este gran tenis que está organizando la asociación argentina de tenis. Así que el... tengo una sorpresa para el viernes. Bueno, pero después lo voy a contar en el otro programa. Al viernes hay una sorpresa, pero lo voy a contar en el programa. Así que me voy con mi micrófono de mix a hacer nota a todos los jugadores. Ya les voy avisando. Bien. Así que bueno, si pasan por la untenis, vayan porque es accesible. No, no, no, no, no es algo caro y realmente los challenges están buenos. Bueno, a esto quería llegar. Eh, no sé si observan un grupo. Este es el. Vi, ¿Vieron que yo recién hablé de. Eh, digamos, de. Este, los eh, clubes más clásicos. Hablamos del Barcelona, del Buenos Aires Lawn Tennis, donde ahora se está cuando el Challenge, y esto pasó el fin de semana. Si observan, de la bandera a la derecha, vamos a encontrar a nuestra querida Zoe Lazar. ¿Por qué? Porque el tenis club argentino, que es un tenis muy exclusivo, o sea, vos no podés entrar en ese club si no te recomienda otra persona, exclusivos como Gabriela Sabatini, como Juan Martín del Potro, o sea, no puedes hacerte socio así nomás, ni decirme quiero quiero ser socio, por más que se hace más famoso del mundo, si otro socio no te recomienda, no se puede ingresar al club. Yo, bueno, yo entro con acreditación cuando se jugó el Interclub, ese estuve a fin de año. Bueno, entonces el tema fue este, el tenis club argentino fue la sede elegida para la celebración del 75 año Aniversario, eh, ya que este torneo, este club fue fundado por Enrique Morea. ¿Y quién estuvo? ¿Quiénes fueron los, que, los cuatro chicos sub-16 que representaron? Soy Lazar, ¡Apa! ¡Apa! Pili Beveraggi, Juani Morresi y Rama Toninelli. Así que eh, son los chicos que jugarán las finales mundiales de la Rot Labour. Juniors Challenger en San Diego, o sea que después bueno van a jugar va a jugar eh, la final en San Diego y tengo una foto hermosa que te mandé que lo sacó que le voy a dar crédito a Omar, a Omar R de la Asociación Argentina de Tenis una foto de Zoe que la vamos, que hoy Instagram va para Zoe bien me parece para excelente para Zoe, ahora te voy a mandar todo. Bueno, no sé si la querés mostrar la foto o van directo al Instagram para verla. Ahí está, mira, mi querida, Zoe, que le agradezco a Estela a, y aparte le voy a contar una cosa, que la madre me acaba de mandar, viste, porque esto, esto no para, yo tengo mucha, mucha info. Eh, Estela me mandó que recién estaba jugando, empezó a jugar un torneo y ganó. Ganó acá me puso. Eh, ganó Zoe a Carleu de 19 años. Zoe tiene 16. Y le ganó por 6-2-6-1. O sea. Maravilloso. por buenísimo. Maravilloso. maravilloso. Así Pinamar Pinamar nuestra. Así que bueno, felicitaciones, como siempre. Pinamar Brilla. Así que voy a poner algunos detallecitos más en el Instagram porque realmente. Nos está dejando muy bien, eh, ahora ella está, está jugando acá en Capital, eh, en Buenos Aires, pero bueno, se nos va a San Diego. Así que bueno, felicitamos a Zoe, agradecemos a su mamá que es tan generosa con toda la información, a todo el equipo, que es el equipo del Pinamar del Cariló Tennis Club. Así que bueno, nada, este es el de oro. Tal cual. Tal cual. Me, aquí, Iga, Iga, estamos hablando de IVA, pero estamos hablando también de Zoe Lazar. miramos qué nivel, qué nivel Pinamar. Bueno, André, muchísimas gracias. Muy completo como siempre y nos vemos el próximo martes. El próximo martes nos vemos, el martes sí tengo la presentación del libro de Norma Bailot, así que vamos a ver si podemos salir en directo, o salimos, vamos a ver cómo, cómo está todo allá, porque tengo que ir bastante lejos, pero bueno, voy a estar. Y aparte que tenemos que contar todas las instancias, porque voy vamos a estar, vamos a subir notas de, de, del Challenger de Buenos Aires. Dale. ¿no? Del un, Buenos Aires un tenis Club. Un beso grande, gracias, André. Un beso grande para todos. Hasta el próximo martes. Chao, chau. Así pasó Andrea chao. Versace y el mundo del tenis. Quédate en la radio, quédate en Radio Mix.